en medio de la confusión, luz y salvación ese fin prematuro es decir, la salvación implica que cuando alguien le ha perdido esperanza que cuando alguien va a ser acabado viene alguien y le libra de ese fin terrible no conviene olvidar que el origen de la palabra salvación y la fuerza con que se pueda captar nuestra imaginación para enseñarnos verdades espirituales y cuando se habla de salvación es porque hay situaciones de vida y de muerte en el plano natural material, David sabía que estaba enfrentando problemas David sabía que enfrentaba batallas David sabía que tenía enemigos David sabía que el diablo había prometido destruirlo y acabarlo David sabía que había una horda de demonios que venían detrás de él destruyendo pero Él le va a dar una fuerza literaria a su expresión. Y le va a gritar a los cielos, al infierno y a la tierra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Por su nombre sea la gloria. Israel experimentó la salvación o la emancipación o la liberación de los esclavos de Egipto. La situación era dura en el Egipto La situación era de opresión, de esclavitud Con un régimen de gobierno espantosamente autoritario Porque siempre al diablo le ha gustado imponer Un régimen déspota, un régimen autoritario Un régimen de opresión, un régimen de esclavitud Un régimen de tal calaña que es posible proponerse el exterminio genocida De toda clase de personas el diablo había llegado y quería destruir y humillar el pueblo que tenía promesa que era el pueblo de Dios de Israel. El plan estaba en marcha, el plan para ejecutar la línea por donde vendría el Salvador, el Mesías, Jesús. Pero dice la Biblia que Dios escuchó un día que el pueblo comenzó a clamar. Porque cuando un pueblo clama, cuando un grupo clama, cuando una iglesia clama, algo tiene que moverse en el cielo. Y en Israel comenzó a clamar un pueblo a decirle, Jehová líbranos. Jehová líbranos del opresor, Jehová líbranos del que quiere destruir nuestra alma. Mire, si la iglesia entendiera la fuerza que tiene. Y para destrozar la obra del diablo Usted vendría a este lugar Con un corazón de guerra de espada Aleluya porque golpea la espada a la iglesia Aleluya, alguien sabe El diablo sabe que cuando un pueblo se reúne de espíritu gente espiritual con discernimiento Se para para amar y glorificar al Señor El diablo está siendo vencido Y en esta tarde el diablo está siendo vencido El Señor, Dios puede alabar, al Señor, puede alabar. Al Señor, puede alabar. Israel estaba en una dura opresión y esclavitud. El diablo había oprimido, como hoy, los jóvenes oprimidos por el diablo, por la injusticia, por el pecado, por la, por la pornografía, por la lujuria maldita. El diablo está oprimiendo hombres y mujeres por todas partes el diablo lo que no sabe es que el mismo salvador de Israel es el mismo salvador de hoy, el mismo que aplastó a Faraón es el mismo que puede aplastar hoy a Satanás, yo no sé si alguien siente autoridad hoy aquí, yo no sé si alguien siente autoridad y fuerza de Dios hoy aquí, Así como David un día dijo: En el libro estaban aquellas cosas que luego todas fueron hechas. Es decir, hay un propósito, hay un libro de Dios para usted. Hay un libro donde Dios escribió de usted hecho maravillosos planes de paz, planes de esperanza, planes de salvación para usted, para sus hijos, para su misma familia. Hay un libro donde Dios escribió que usted no va a seguir sufriendo y va a tener redención. Hay un libro que dice que el faraón vino a oprimirle, pero que Dios iba a aparecer para salvarle. Alguien dijo que el diablo, aleluya, le tenía en confusión y en oscuridad, pero que la luz iba a brillar tarde que temprano alguien puede darle un aplauso al Señor empezando por aquí, empezando por aquí yendo por allá una vez más aplausos de allá pasando por aquí, terminando allá para el Señor y el diablo había puesto también un plan en marcha paralelo mientras Dios tiene planes de salvación para usted, el diablo tiene planes de destrucción todos los días el diablo anda enfurecido con ustedes y está enfurecido porque a pesar de sus problemas Usted vino a alabarlo Porque a pesar de sus luchas Usted ha venido a alabarlo Porque a pesar de su debilidad Usted ha venido hoy a decirle No entiendo lo que me pasa Pero te adoro, te doy gloria Te doy alabanza, te doy reconocimiento Alguien diga, aquí donde aparece el Salvador el Señor de Israel el pueblo comenzó a clamar el enemigo apretaba y el pueblo oraba, el enemigo apretaba y el pueblo clamaba el enemigo se enfurecía más y habían hombres y mujeres de Dios Que comenzaron a creer Somos un pueblo de promesa Somos un pueblo de palabra Somos un pueblo llamado por Dios Somos el pueblo que tiene la bendición ¡Aleluya! Y aunque el enemigo apretaba ¡El pueblo no paraba de orar! ¡Aleluya! Y esa es la clave Que el enemigo apriete que el enemigo se endurezca y que el pueblo clave con la furia y que mujeres de Dios se levanten, que se levanten heroínas de Dios en batalla, que se levanten hombres de guerra en batalla, que se levanten niños de guerra, jóvenes de guerra, mujeres de guerra, a pelear la batalla. Pierdes tiempo, demonio, apretando, porque mientras más apriete, vamos a multiplicar mientras más te enfurezca más la iglesia va a reunir mientras más santo es el Señor aleluya, mientras más te ofusques con esta obra iremos a más lugares veremos salvos, veremos la salvación de las naciones, veremos la salvación de los pueblos, veremos la salvación de tu... A orar y dice que Dios les oyó desde de los cielos, y dijo: Llegó la hora de aplastar a Faraón y a sus carros. Llegó la hora de demostrar que hay un solo Dios, Porque Faraón se creía Dios y humano. Él era Dios humano, pero Jehová le dice ahora te voy a demostrar que yo quiero y yo salvo yo enriquezco y yo empobrezco yo ensalto y yo abato mía es la venganza dice Jehová ¿Cuánto creen que ha llegado el tiempo de Dios para tu casa? Aunque usted no lo cree? ¿Esto sí lo cree? sí lo cree? Llegó el tiempo de liberación Llegó el tiempo de libertad Llegó el tiempo de salvación. El pueblo está orando. El enemigo apretando y Jehová respondiendo. Oh, aquí está Dios. Alguien siente su gloria. Aquí está Dios. Alguien levante su mano y diga: Santo, Santo, yo te puedo sentir. Santo, yo te puedo sentir. Santo, yo te puedo sentir. Santo, Santo, Santo, Santo. Por un momento, cierra sus ojos y levante su mano. Aleluya, diga santo, yo te puedo sentir El Señor ha venido aquí para liberar pueblos. El Señor ha venido aquí para liberarte El Señor ha venido aquí para destruir Esos planes que tiene el diablo contigo y yo no hablo de emociones. Yo hablo porque siento una unción superior y en esta. tarde. Siento una palabra fresca que está corriendo. Siento que Dios está trayendo un rema para un tiempo de caídos, un tiempo donde Dios va a partir el tiempo y va a intervenir en la vida de alguien, en la vida. Oh, yo no sé quién lo siente. Yo no sé quién siente los ríos de agua viva en esta tarde. Yo no sé quién siente los ríos de agua viva. Santo, santo, santo. Dios iba a derramar su presencia sobre Egipto. Ah, para uno será juicio. Y para otro será salvación. Para el impío egipcio era el dolor. Pero para Israel venía la salvación. Jehová iba a rugir desde los cielos. Jehová iba a levantar con poder. El diablo había dicho que Israel estaba bajo un desastre Seguro e irreversible Y como vio profundamente la noticia de un niño que Están desapareciendo niños en Medellín Y allá donde tenemos un gran grupo de hermanos Allá en la sierra, en la sierra, Niño fue raptado y fueron robados sus órganos internos. El diablo ha dicho que va a exterminar los niños. El diablo dice que viene un ataque irreversible. Pero hoy van a empezar mujeres a clamar aquí. Empiece a orar por su casa. Se si está llegando al altar es porque empiece a orar. Y empiece a clamar y diga: Necesito la liberación de mi casa. Necesito la liberación para mis hijos. El diablo no tocará a mis hijos el diablo no tocará a mi familia, el diablo no tocará el pueblo, nada podrá tocar lo que es de Dios, levántese a orar por sus hijos, el diablo también tiene un plan contra sus hijos, el diablo tiene un plan contra su familia, pero aquí, desde el mundo espiritual, vamos a destrozar la obra del diablo, vamos a acabar los planes de Satanás, vamos a están las madres pueden cerrar sus ojos y comenzar a orar por sus hijos por favor mamá que sea por su hijo hombre. no le duele ni su hijo otra niña en San Cristóbal puede desaparecer en joven ore por usted mismo El Señor sabe librar del desastre sus hijos el Señor sabe librar del desastre sus hijos dicen el Señor sabe librar del desastre sus hijos la Biblia dice clama a mí, yo te responderé Clame y Dios responde, clame y Dios responde, clame, clame, clame, clame, clame y Dios responde, clame, clame, abra su boca, que día de unción, abra su boca, que día de gloria, abra su boca, que día de victoria. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Comienza a clamar por la salvación de tu casa, por la salvación de tus hijos, por la salvación de tu familia. Por la salvación de esta ciudad, por la salvación de este país y del mundo, comience a orar, comience a orar, comience a orar, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Madre que tiene los hijos en la droga, ha llegado el tiempo de la liberación de tu hijo. Madre que tiene los hijos en un combo de asesinos, ha llegado la liberación para tus hijos, madre. Sanar, yo siento que viene libertad yo siento que Dios va a tratar con tu hijo el diablo dijo lo voy a destruir Jehová dijo lo voy a salvar Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es mi luz y mi salvación Dios te saca de confusión se acaba la confusión en tu casa se acaba la confusión mental deja que Dios te toque en esta tarde deja que Dios te ministre en esta tarde hay unción de Dios aquí clama Hay gente que el diablo aquí los tiene subyugados Hay gente que el diablo aquí los tiene oprimidos Hay gente que el diablo aquí los tiene esclavizados Hay gente que el diablo aquí los tiene atormentados, tristes y confusos. Pero de repente está llegando Cristo al ambiente Sabía que Cristo está llegando Sabía que Cristo está llegando Y Cristo llega Y si Cristo llega, se va la presión Y si Cristo llega, se va la, la, la, la tristeza y si Cristo llega, se disipa las tinieblas, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo declaro que las tinieblas se van de tu casa, las tinieblas se van de tu casa porque ahora llegó Jesús, llegó el poder, llegó la autoridad, llegó la gloria, llegó la presencia de Dios, llegó la presencia de Dios. Alguien adora a Dios, alguien cierra sus ojos y diga te adoro Jesús. Oh, no. Arrópame con tu presencia Jesús Dile, Arrópame con tu presencia Arrópame, arrópame, arrópame, arrópame Cierre sus ojos por favor Levante su mano al cielo Siento que la iglesia está orando Sigan orando, sigan orando, sigan subiendo Que se escuche hermano Usted tiene libertad aquí para que grite Para que abra su boca hermano Aquí se paga un lugar muy caro Para que usted tenga la libertad de adorar alabia Dios, alabia Dios, alabia Dios grite, clame por su pueblo clame por su casa, Dígame, se acabó Satanás tu presión en mi casa faraón, se acabó tu plan en mi casa, faraón se acabó tu plan en mi casa se acabó se siente el clamor, se siente el clamor, así es así es, se siente el clamor vamos, se siente el clamor suba la voz, suba, suba, suba Suba, suba, Jehová escuchará, Jehová escuchará, Jehová escuchará, Jehová escuchará, no importa si está el faraón. Si el pueblo clama algo pasa en los cielos. Si el pueblo clama algo pasa en los cielos. Y es el clamor de un pueblo. Si un pueblo ora algo está sucediendo. Si el pueblo ora algo sucede en los cielos. sigue clamando sigue clamando y mamá así así se clama iglesia este pueblo está consiguiendo algo hoy mamá hay alguien que está clamando este pueblo está moviendo los cielos se mueven los cielos al clamor del pueblo se mueven los cielos se mueven los cielos se mueven los cielos viene libertad de dios ¡Sigue clamando! ¡Sigue clamando! ¡No paren! ¡No paren, pueblo! ¡Viene libertad!